Que hay pequeños players, bienvenidos a un ¡Que acaban nuevo... de entrenar un trailer de Devil May Cry! Que hay pequeños, pequeños players, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues nada, aquí han pasado casi dos semanas desde que se ha estrenado el nuevo trailer de Devil May Cry 5. Y entre unas cosas y otras, pues es que no lo hemos podido ver. Porque nosotros también estamos de vacaciones o de unidad Y entre ferias, fiestas y no dormir, pues aquí estamos. <risa> Y nada, que tenemos un hype horrible por verlo y hasta hoy, que ha caído la maravillosa breva de que estamos todos libres y, mm. y tenemos tiempo, pues podemos grabarlo en un momento y ya nos podéis ver llorar, sufrir, pasarlo gritar. mal, gritar, gritar... querer reservar el juego y no tener dinero? ¿también? No, porque te va a hard tres Uff, estoy nerviosa, Yo también. No es coño? Dos semanas. Es hora. Por fin, no me comido ningún spoiler. Yo tampoco. Yo tampoco, tampoco. Yo estaba... O sea, a perder la virginidad, chicos. <risa> Estoy muy nervioso. Espérate, que no tengo el sonido <risa> puesto. <risa> Se ha notado en bueno. Peti18. Peti18. Vale, ahora sí. ¿Qué lo comandó? Seguro a Dios... ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Está loco! Este, Yeah. se nota la renovación eh. vamos cambiando qué puta qué maravilla oh, no, no, no. ¡Pea, tío! ¡Mmm! ¡Me sacaron la fatiga! ¡Tú te mojas! ¡Qué pedazo de implementar un tato? ¡Una parada! Yo supongo que será para guardar la partida. Claro. Ah, no, que es una trez, bonito. ¡Ah, pues muy bien! <ríe> ¡Diolo, qué rato! Está súper chulo Sí. Un diseño fantástico. No me digas. Estoy flipándolo. Precioso. De verdad, esto está guapísimo. O sea, lo voy a la vida. Se nota ya que han pasado años y que han mejorado un montón. Casco está parece esa, digamos. Sí, vale, vale. Si cuando el desarrollador dijo. Todo van a ser enseñados, lo fue por algo. Como la señora, me encanta el señor, y mi nombre de la tres. Oh, oh my, ¿Eh? <risa> espléndido. Llega el novio, oh, viene su verdad mm, Mi novio, puma. ¡Oh! Madre mía, señores Yo también quiero un Dante en la cama ¡Ay, ¡Lucha del 3! De 3. ¿Eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo un Kingdom Hearts que comprar antes! ¡No tengo dinero! ¡Ah! Kingdom Hearts 3, ¿por qué no haces? ¡Oh, ¡Dios, qué pasado. Ha sido bastante gameplay, por decir que ha sido gameplay. Ha, ha sido ah, todo sí, gameplay, sí, pero... pero bueno mmm, Ha estado Un poco ha habido la revelador que, con lo que pudiéramos, si no sé hablar, perdón Sí, <risa> <risa> estaba shockeado Estoy en shock Esta <risa> muñeca Sí, pero mira, ya sabemos que sale el 3 No, el 8 del 3 El 8 del 3, el 3. El 8 del O sea, no, que lo tenemos aquí en Now, o sea, realmente wow. O sea, después de Kingdom Hearts 3 son dos se. Es más es ahorrar un poquito Un poquito y... más No, pero este juego valdrá sus 60 euros largos versiones especiales 90, 90. mientras no sea 230 como la de Kingdom Hearts 3 he que ha con la cinturita. el caso que ha estado bien pero no como la primera vez en el E3 cry. que fue como ¡Oh, fue muy shockante como... que, que no, no lo esperábamos ninguno yo, yo al menos yo al menos yo, no no lo más no lo antes porque fue el, el impacto algo me de... lo decía pero sí sí algo ¿Algo, algo tenía que caer pero no estábamos seguros creíamos que podía aparecer pero nada y, nada, y lo de Panto, ahora no a... ha estado bien, pero no ha habido tampoco nada revelador que pudiéramos... No, ya ni... esperaba a ver de qué va la historia y... Tengo mucha curiosidad. Y que saquen más trailer como un poco más revelador, entre comillas, aunque quizá... Es que no David My tiene mucho, realmente, hay mucho que implica Fue pues el primer impacto no y, no y ya. Sí. Una cosa a recordar, porque lo dijimos por Twitter, pero bueno, como en Twitter tenemos menos seguidores que en el canal, pues lo decimos también por aquí. Vamos a empezar a traducir el juego de Union Cross desde la versión japonesa hasta lo que hay traducido ah, sí. actualmente, o sea, perdón, hasta lo que hay mostrado actualmente en Japón, lo que no hay en la versión global, porque como la historia va a ser importante para Kingdom Hearts 3 o eso dice Nomura, pues vamos a intentar ponernos al día aunque sea con una versión no oficial de la traducción. De, de, japones... la, de la inglesa, más bien. Sí, claro. No de la japonesa, sino de la inglesa. Como eh, nosotros lo hacemos con la versión global, porque supuestamente es, es el inglés, inglés oficial de la... Square Enix, claro, nos vamos a ir a una versión en la que la traducción al inglés es, es menos menos exacta, efectivamente. Y puede que, bueno, varíe un poco con la versión luego oficial que retraduciremos y, y resubiremos, y resubiremos a la, al canal. Y ya está, que traemos nuevo contenido y aparte del que ya vamos mostrando poco a poco mensualmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros, compartidlo. Y no le deis a dislike porque ya sabéis que los dislikes son muy malos y muy feos. En la cajita de descripción tenéis todas nuestras redes sociales. ¡Hasta, hasta el, el próximo vídeo!